soy más gaming, estamos en este en este nuevo partido este españa kosovo y bueno ya hemos terminado el partido nada hace escasamente ya como 20 minutos o 30 o media hora ya casi vale bueno, dejémoslo en media hora después de esta nueva victoria de españa este 4 a 0 ante los georgianos en badajoz y bueno que bueno español sabe por delante por un punto por dos partidos por delante, antes que es decir, vamos dos partidos por delante más que Suiza, es decir, que Suecia. Nosotros tenemos 10, ellos 19. Y bueno, pues este va a ser un poco el 11: que va a ser Muri, Brahimi, Brahami, Brahman, Bra, Bra, Brahmani, va a ser Aliti, Cololi, boca Bo, Bo, Bo, Bo, Bo, Sala, Berisha, Rasica, noca Celina y Muriki, se va a ser un poco el once Y bueno, pues vamos a empezar A ver qué tal se nos da el once Vamos allá, con este españa Kosovo Que se jugará el miércoles Estadio Prestina Pre Pre Prestina No me sale bien la Nombre Prestina, ese es A ver qué tal se nos da Pues ahí está este estadio, este estadio, Pestina, este Pestina Stadium, ahí en la Federación de Kosovo Y bueno, va a empezar este partido, este España-Kosovo Y bueno, ya está el equipo de Luis Enrique y el equipo de tanto Kosovar eh, a nuestra derecha Y el equipo de Luis Enrique de Blanco Y bueno, van a soltar a los jugadores al campo, ahí está Ahí está y bueno, pues vamos a escuchar los himnos Esa previa, esa pasada de himnos Y bueno, pues vamos a empezar en este España-Kosovo. Ahí está primero el haciendo el himno de Kosovo, de, de la selección de Kosovo y ahora el de España. Ahora ya. Y bueno, pues vamos a ver la alineación que es bastante.. con muchos cambios y muchas novedades. Ahí está la alineación con la de GEA de la portería. Defensa de, de allá, no es de Rente, Migo Martínez, ni Merino y.. y, y medio campo a traer claro, el Felipe busquets y marcos llorente y arriba pues es abel ruiz pablo sarabia creo y el otro que me pierde esta es la alineación solar ahí los tenemos a todos y bueno vamos a empezar el partido lo vas a empezar sacando españa con mediación ahora mismo de, de abel ruiz ahí está con el falso 9 jugando la tiene Marcos Llorente esa pelota ya ahí subiéndola hacia allá eran talines que la vamos la trauré, que no se atreve que le hacer un pase en profundidad pero la idea la cosa hacer el Northam aunque ya la tiene Sala y ahí, ese, ese, la envía hacia su portero Sala la tiene Rasica Rasica por este carril derecho se da la vuelta se la pasa a Belisa que está justo delante pero la pierde, la tiene Coque ahora mismo, la tiene Coque ya, la tiene Abel Ruiz en estos instantes, aunque la tiene Vodka ahora mismo. Vodka la tiene Elisa. La retrasa a su ya en el campo, en su campo. La tiene Cololi, hace el pase ahí, hace cuelga el balón hacia y Cuidado ahí, llegan, llegan ahí la, la primera llegada de ellos. Y la quita Dama, que no es lo mal que la quita Dama, y está. La tenía, aunque iba para el no bus, pero nada La baja dama ahí, hacia el viol Ahí está la pelota La pasa a Coque Aunque ya se la pasa, casi se le da a Miquel Merino La sube, hacia Carlos Soler La pelota ahí está que tiene Busquets, aunque ya la pasa allá esa pelota ahí Aunque en no encuentra espacio, la retrasa Hacia ahora mismo Íñigo Martínez. La tiene Íñigo Martínez. Marino, por este carril derecho. Lo va a sacar a Viola. Ahí está. Lo saca perfectamente Muriqui, los manos de Muriqui, la saca perfecta y en su campo. Aunque ya adelantan líneas los los kosovares por mediación de, de Muriqui, Ahí está. Que... La tiene quitar el ojo ya pasaba ahí el medio campo, la tiene Belisa, aunque da el Miguel Merino y bueno, pues la tiene Aliti. Afecta ahí, la quitamos que el pase profundidad aunque se le queda corta era para el gol, la tiene Koroli. Raimi. Rahami, ahí la tiene. Aliti. A ver, va por Alicia aunque la tiene Cololis. Un partido muy rocoso, muy intenso. Ahí de los musomares ahí está. Que se va a la matar. Intenta irse, la tiene Estelina. Voy a ver. Pueden tirar ellos Muriki. Y... Pues la ha quitado. Muy mal que la ha quitado ahí. Que la tiene Sala, que todavía esto no ha terminado. Ahí está, ahora sí. La tiene, la tenía Que se equivoca ahora. Celina y está mirando el portero con nada la falta y ahora tiene nuestra área cuidado y puede tirar a ellos pueden tirar la aunque ya la quitan perfectamente no es normal que se le escapa a Abel Ruiz, ahora parece que va a saludar A que no tiene a nadie pueden cargar ahí a Miki entre la retrasa ya perfecta, a ver ahí la tiene a ver ahí y el gol gol minuto 20 el trocalazo de Adelry para buscar el primero en, en el minuto 20 y sale con el pase hacia, hacia Carlos Soler, que ¿sabes? no sabía que era el, el día de hoy antes de la elección, el, bueno, ahí, no, pues creo que es él, Carlos Soler, ¿no? Miquel Medina, ¿eh? Sí, es otra cosa, Abel, A mete pasa a Carlos Soler, sí. Sí, ahí está, vale, ahí está el minuto 21 Y bueno, pues la ganas en España en estos 20 minutos de encuentro Estos 20 minutos de encuentro la tiene Salah Salah pasando el medio campo, ahí se le va menos mal Que no la cogió en el, el pase, en la profundidad Y la tiene Marcos Llorente para el mismo Martínez Que ya la tiene Merino La sube la sube hacia el, amateur, el amateur de la adelanta líneas la pasa hacia Guiol perfecta ahí está o el sea, pase profundidad a Carlos Soler, ahí está ahora sí se mete aunque la retrasa ahí no lo ha visto claro ahí está la retrasa a San pues Merino va ahí está la tiene a Guiol por este cabrillo derecho aunque la quitaba y parecía chica si la central ahí a ver ahí fuera el tiro fuera el tiro iba a el Riz! vaya tiro dejo de es que también cabril derecho michael muy se parece que se lo iba a quitar pero no y ahí está a punto de meter que yo queda carlos soler ahí justo pues nada ahí está la distancia de Elri ruiz carlos soler eso es pues sí los tres ahí los tres estudiantes de la selección hoy, y bueno, pues aquí está Miquel Merino, que está dentro. La tiene Salah, ahora cruzando ya el medio mediocampo, cuidado ahí, menos mal que estaba ahí. Tiene la gama claro, perfecta ahora ahí. A ver ahí se queda, se queda sin nadie, la tiene Coque puede tirar Coque va a tirar Coque La, la palabra de Muriki, vaya mano que sacado sacado Muriki, para el primer gol de Miriki. El gol de esta, el segundo perdón de esta selección española y lo tiene ya Busquets, aunque ya la retrasa y la tiene Salah, Selina. Está perfecta, ahí está, vale, la retrasa hacia Busquets, que ya adelanta seis líneas hacia Cope la de con Cope colada en la cara, quería ahí centrarla, no, la dejó minuto 33 de esta primera parte tenemos ya 33 minutos y con una posesión del 44 para España, 56 para Coso, ahora ahí es, es casi por arriba, el desvío del, del tiro ahí está a punto y bueno, ahí está el tiro de la Ruiz, eso es justo, la Ruiz y bueno pues de momento nadie se encierra estoy haciendo es pues, un partido bastante emocionante vida y de ahí vuelta y bueno ya el minuto 34 y está esta primera parte la saca Muriki aunque va sí, que aunque ya la coja el gol, nada le quedan a ellos a, a Rahami ahora Rahami ¿sabes? Hardenohan la tiene, cuidado ahí. Sala, la puedes entrar, Salah? no Sala, no, normal que a ahí, no, no, que estaba ahí Miquel Merino, la tiene ahí perfectamente ahí la dama, que no pasa a profundidad Carlos Soler, la baja ahora mismo para Coque Perfecta por pues, este cadril derecho, parece que se la quita, la reemplaza, ahí la ha hecho falta, ahí está la falta, dice que no. De la falta está ahí de chica dice que no con la, con la mano a la primera falta ahí de peso Y bueno, pues el centro de toque Está la el centro de ahí Pues se le fue Casi hasta punta ahí de meter el centro Y bueno, saca Muric Ahí está, ver, saca Muric 88 tiene a Dama ahí la dama que ya se la va a dar los con este pase ahí está que va a hacer un pase profundo ya para Ruiz va a tirar Bel Ruiz, nada, le rebota un jugador en la cara, un jugador que pues, se va en la cara La tiene a Dama oh, oh, oh, oh, iba por ella Dama, el pase profundidad a Ruiz, nada, se le pega mucho un poco corta y la, la intercepta de Isa por este carril derecho cuidado con, el, con los pases de los de los también la pinja de noja ahí la, la saca Gaya un paso y profundidad perfecto aunque a la retrasa haya Busquets al viol. y toque por este carril derecho nada lo rebote otra vez al jugador cosovar sin tener Ventaja y en ese centro que iba, iba a centrarla y bueno ya aquí en Habana Spets Carlos Soler, aunque pues se le va un poco ahí, se le queda el pase un poco largo la entrega y bueno, pues ahí nos vamos a al descanso de esta primera parte que españa bueno, cosa la cero. El primer el primer tiempo. Ahí está la posesión que ha cambiado Un 49, y ya vamos cogiendo posesión 5 tiros a puerta, hemos he hecho cero eh, Faltas fuera Y ya está, la primera ha sido de Kosovo Y bueno, pues todo muy igualado Vamos a seguir con esta segunda parte Seguimos en este este partido Ya la tienen ellos, sobre todo por mediación De Aliti Que envían un pase y después Después ganan el balón, la tiene Sala. A la a la tiene con Bosca la después de hacia Muriki en el que ya está ahí, ahí y estaban ahí la defensa española muy pendiente la tiene al perfectamente y para ver Luis ese pase ahí en profundidad era buenísima pero nada lo, lo tenía muy bien interceptado ahí la, la, el equipo de Poseidon, Oh, nada pues la tiene visa Ah, ah, ah, ah. Ahí la tiene Celeni. Se la quita Celemi Buah, la primera falta ahí está España Y se está discutiendo Y como si hay la falta En Va a ser el primer centro de kosovo Está en esta segunda parte Pues va a sacar ahí esta Celina Va a hacer el centro los pases vaya y el y el gol gol de Kosovo de Ceneli buenísimo ese centro muy bueno y bueno pues aquí está ¿no? el gol de la segunda parte se viene arriba toda la selección toda la afición de kosovo no es para menos vaya centro que ha hecho Y está saca España otra vez, lo hace por mediación de Gabriel Ruiz, ahí está otra vez, la tiene en Vicky allá, La sube para Mikel Merino Y bueno, ahí está el pase, que es un mirada para Koke La tiene Abel Ruiz, Abel Ruiz, ahí el pase, y está, ahí Fuera, ahí, el tiro de Abel Ruiz, vaya lo que es Abel Ruiz, ahí, el pase ahí que vino el segundo paso en profundidad y lo vamos a ver. buenísima, ahí está. Y bueno, Muriki falta pero no la toca. Se ha ido un poco arriba el disparo de coque muy bueno. Bueno, pues ha seguir. ahí está. 27 de posesión 53%, nadie dijo que, sea, que fuera fácil, ahí está. Tiene celina, pira ahí, ya se desmarca marca ahí Taleni. Y otra vez fui de ahí al centro, vale, ahora lo, lo han cogido muy bien ellos Oscar Viola ahí Se la dan a ellos ahí, ay qué pena se ha equivocado en el pase, qué pena Se ha equivocado lo que iba a hacer, va a sacar Colori, ahí está Mexica Aditi, ya en sus... intentando salir de su terreno de su zona Y la tiene un que aquí Aunque la baja Perfecta ahí La pasa a Dama Y ahora más el pase de profundidad Nada, se le queda atrás Un poco Pasa bastante a ver, ahí Y bueno, ahí está la falta De España, la segunda falta Una pena, pero va buenísima ahí y bueno, la falta de Íñigo, ahí está que protesta la falta Va a tirar, van a tirar ya Rasica y bueno, ahí la saca, la tiene Carlos Soler se ha quedado un poco corta la entrega, la tiene Rasica ahí otra vez intenta quitar y de ahí mal que se desmarcó nada ah no, pues creí que la sacaba Cololi la, la saca coque, ahí la tiene ya a ver Ruiz no se pasa que la ha he hecho profundidad se puede de todo ver ahí se puede ir no, no, no. la retrasa ya hacia allá la pasa a la eh la pasa y a coque y ahí a ver Ruiz a ver ahí el tiro a ver Ruiz nada manos de mismo las pues manos de Mouris, peleta, muy que esa pelota ahí mordida muy bien mordida acepta ahí a la más todavía el pase y la profundidad la tiene carlos soler muy bien la central carlos soler madre mía pues vaya dificultad que ha tenido muy bien este es un minuto 74 esta segunda está saca muy bien más del medio campo la tiene busquets la ahí está Yo perfectamente ahí pues nadie se ha quedado con el pase y ahora ve ellos lo intenta sacar del área por, por mediación de color y golfa Senelli cuidado ahí a ver mismo ahí vale va a salir la selección es saque para la selección española Y la tiene ya, la saca La dama hace el pase de profundidad Hacia ahí, hacia ahí Uf, Lo buenísimo, Pasa el pase profundidad De Koke está Y bueno, ahí está el pase para Koke Va Koke solo, ahí está, Koke Madre mía, hace pase de Coque Va a tirar Koke Fuera pase, El tiro de Koke tiempo pues, se ha ido de fácil está el regate que ha hecho y bueno, se va fuera ahí, se va a ver fuera la pelota, se queda sin ángulo y, bueno, nueve tiros de puerta uno nada más que Kosovo, pero bueno, también Kosovo poniendo las cosas muy difíciles, minuto 70 chica No está. Lo vamos a Ahí está La lucha y la pelota y la tiene Será muy buena ¿no? Con que Abelri ya está cansado pues va a ver los, los primeros cambios, ahí está vamos a meter A ver, es que no veo Carlos Soler Se queda un poco fuera Ahora ya a ver Luis también vas a hacer los tres cambios y así le cuento un poco arriba a ver. ahí está Esos van a ser un poco los tres cambios ahí está y bueno seguimos con Raheim y ahí está oh, perfecto ahí la tiene ahí Aliti pues se le va así, se le va la pelota ahí, la pasa en profundidad ahí, a ver, no, se la tienen ellos, ahí cogen el rechazo por sala, aunque ya se le va la pelota ahí, por mediación de, uff, pues casi la, la, la, la, la, la, casi la tienen ahí, y bueno, ahí están los cambios, Carlos Miguel Ferrán, Torres y Avelis, Pablo Fernández, ahí está, Estamos a silicueta por Coque Bueno, ya la tiene Miquel Merino Está algo más mejor, ahí está Tiene perfecta, y a ver, ahí se va, ahí Uf, Pues se iba, la tenía Cololi Que ya la sacan ellos, le intenta sacar de su terreno ahí con la presión de España Ahí está, saca un Muriki con ese pase largo si descuelve se la habían quitado ya a gama A ver ahí que tal no nah, fuera de juego Fuera de juego Se desmarcó un fuera de juego ¿no? sí. Y bueno, yo voy a decir El resultado El resultado va a ser 1-1 uno, uno, Español 1-1 Y bueno va a ser un partido bastante difícil y bueno, a ver qué tal nos sale ya la tiene ahí a tan aunque se le va, se le fue así se le fue la entrega un poco larga minuto 80 ahora con un poco más de precisión Kosovo que ya la, uff, ahí ahí perfecta, eh perfecta la tiene la silicueta ahí recién incorporado con ese pase de, de, de profundidad y bueno, tirada el tiro y, y, y va afuera es muy buena ahí está muy divertido y ahí está tira y va afuera fuera porque era muy lejos y no estaba faltado esta su la sustitución en esa berisa se da borja Oja, aunque ya la tiene ahí el se hace el pase ahí largo en que profundidad nada para Gritty que pase que se han quedado en las nubes la tiene Gritty o sea que la haya dar ahí con Gritty, Gritty, otra vez Celina la tiene me Zanelli, Zanelli muy bueno es un hombre bastante resistente ahí y bueno, aquí no belisa tiene incorporado belisa y está se si intenta ir nada Lo van a sacar ellos Lo van a sacar kosovo minuto 85 y pues, aquí está el empate empate que dejaría españa pues eh, líderes ya casi fijos ahí está para el cuerpo de gea la tiene Miquel merinas el paso en profundidad ahí para silicueta como no está fuera de juego puede meter a silicueta aunque se para se para tiene tiempo la mete entre las líneas ahora hay, oh, nada la defensa va, ya la sacan berisa la tiene ceneli ceneli que este es un hombre bastante resistente aunque se le va ahora ellos hay, fallan y paso y bueno, el ir 88 estamos en este tramo final el guión que está ya bastante pues, agotado. Está perfecta a ver ahí, manos de Murillo Está quinta de llegar el segundo de España para llegar a ver tres de Murillo ahí está. Tiene Berisa sería un par... no, empate para España, la tiene perfecta aunque ya tiene Isa, intenta luchar ese balón con Brasica por este carril. Izquierda, ahí cuidado Con Belisa, nada, fuera de juego Está el fuera de juego de ellos Pero Menos mal Ahí está La fallaron Pero bueno, un equipo bastante rocoso Ya lo hemos dicho Y bueno, pues terminando el último minuto Ahí está Tienen ellos, son tirar, tirar fuera Y Miguel Martínez, ahí está y bueno, pues aquí está el resultado. España 1, 2 a 2-0, nos vemos. El miércoles. Vamos que un buen partido y adiós.